Lecturas para susurrar al oído El armario Por Avidoncor Mientras arropaba a mi sobrino, él me dijo Tata, ¿hay alguien en el armario? Yo le contesté No hay nadie Pero por su seguridad miré Encontré entre su ropa a mi sobrino tembloroso Miré hacia atrás y fue cuando vi su sonrisa Club de lectura del crayusta Don Quijote Rockstar, todos los viernes.